A veces, las cosas no son lo que parecen. Esta es una de las frases más dichas alrededor del mundo. Y dejando de lado lo arrepentido que está la persona que la dijo por no haber dicho que él la inventó. Tiene toda la razón. Por ejemplo, el sana el burrito rana no es mágico y te cura. Simplemente engaña tu cerebro para que pienses que estás bien y que ya te curaste de la caída del tercer piso. Que, spoiler, en realidad no. Dicho esta definición, me gustaría que antes de entrar de lleno en el video, hagamos un juego. El juego trata de adivinar qué juego es teniendo en cuenta la definición anterior. Ok. Bien, si yo te pongo este juego, tenés dos opciones para elegir la respuesta correcta. A. Es Minecraft. O B. Es Minecraft, pero con un pack de texturas. Te dejo tres segundos para pensar. Muy bien, acertaste. Era la C. O sea, es muy obvio. ¿Quién no reconoce a Craft Beilers Pro Craftman Building Craft? <risa> que por si no te quedó claro, va de craftear. Mira, dejando la ironía, ¿eh? Tier list de los nombres de los juegos copia. Primero estarían los juegos como Free Fire, que bueno, tienen un nombre más o menos original. Recordemos que son juegos copia. Un poco más abajo estarían todos los juegos craft en la Play Store, como por ejemplo Craftman Building Craft, que no es el juego anterior que les presenté. Cualquier parecido con el título de este mismo es pura coincidencia. Y ya más abajo estaría solamente Grab tu Auto San Carlos. Y si te lo preguntas, acá abajo estaría el juego. Cuando abrís el juego y te sale esta pantalla, lo primero que haces es irte a ver tu cuenta bancaria para ver si sin querer queriendo te compraste el minecraft. Porque la diferencia que existe entre esto y esto es mínima. Y más si lo comparamos con el mercado actual. Tenemos el menú de selección de lenguajes que es exactamente el mismo que el original, con algunas diferencias como cambios de colores, etc. Y después tenemos el menú de opciones que obviamente es exactamente igual. Después de ver el menú y cagarme de lástima por el desarrollador, era la hora de crear una partida. Les prometo las 450 horas que le metí al GTA V en... ...en Steam. Que no puse ningún gameplay de Minecraft, esto es posta. Pero siendo un poco más crítico, además de las no diferencias que podemos apreciar, el juego en sí de alguna manera logra ser peor que el original. ¿Por qué digo esto? Bueno, primero por los millones de anuncios que te salten, que afortunadamente el día que grabé esto me quedé sin internet ¡Qué fortuna! Pero cuando jugué este juego por primera vez saltaban más anuncios que los videos afirmando que X Tentación era Illuminati y segundo que el pack de textura es una mierda Estoy lo imposible corrigiendo las curvas RGB para ver si queda más lindo, pero no al final hacerlo lindo sí que es imposible. Además de lo feo que se ve el pack, es re clickbaitero. Porque cuando vi a este cerdo pensé que era mi guía de suerte, dejando de lado lo del internet. Y que si lo mataban me iba a dropear el casco. Pero... Ah, y si notan como re raro el movimiento de la cámara es culpa del juego. Podría ser culpa del emulador, pero viendo que en el título del juego aparece la palabra craft tres veces... <risa> Creo que es mucho más probable que sea el juego Pero siguiendo con mi aventura en lo primero que hice después de ser clipbiteado fue agarrar un poco de madera para craftear un pico y demás cosas. Y es ahí cuando ya no te queda ninguna duda de que el juego es Minecraft pero con un pack de texturas que ni el propio desarrollador le tiene amor. No solo porque muchos de los crafteos tienen las mismas texturas sino que porque están todos los crafteos del juego. Literalmente hasta el pico de diamante está. Lo otro que hice fue matar a las vacas más truchas de los juegos craft para hacerme un y ponerme a picar un poco. Y mientras picaba pensaba, ¿en dónde está la vergüenza de la gente al publicar estos juegos en la Play Store? No es más fácil hacer juegos y bien hechos antes que estas Y es ahí cuando recordé que hay gente que asesina seres vivos por visitas y vandalizan lugares. Acá está el inodoro que habla. Pero si me dejan rescatar algo de este juego, es que el poco amor y cariño que le tenían los desarrolladores a su obra maestra se hace notar en la dificultad de los combates. De picar por unos 15 minutos me hizo una buena armadura de hierro y me puse en esta pose que no les hace acordar a algo de esto uy ya fue loco vamos, sale serie después de deprimirme un ratito largo decidí salir del mundo para seguidamente abrir otro pero en creativo y así podía probar cuántas cosas robó este juego. Me puse a spawnear aldeanos y en principio todo bien, o sea, viendo lo que es este juego, está perfecto. Hasta que me salió un aldeano bandolero. Y me pregunté, ¿hacía falta innovar con esta mierda? Luego un rato eterno mirando la copia china más descarada del mundo, de esas que solo le cambian el nombre de la empresa en la etiqueta, como por ejemplo en vez de poner Microsoft, pone Microsoft, se me vino la oscura idea de ir al End. Así que me puse manos a la obra y me puse a crear el portal. Pero se me presentó un problema, y es que había... Han copiado todo, absolutamente todo. Pero ¿cómo no se les pudo haber ocurrido copiar el ojo de End? ¿Cómo puede ser? Igual incluso creo que es lo mejor para mi salud mental. Imagínate cómo se debía ver el dragón. ¿Qué aparecerán en los créditos? No sé. Pero si alguno de ustedes vio el ojo de Endy y es muy valiente, tienen el juego en la descripción. Igual no se sorprendan si en los créditos en vez de aparecer Mogan, aparece Moganga. Y en vez de Minecraft, aparece CraftPress Pro, Craftman, Building Craft. <ríe> Qué bello nombre de este juego Igual para que no se queden con las ganas Por lo menos fui al Nether Y se crasheó el juego Nada mentira Ojalá eso hubiera pasado Pero en realidad lo que me pasó fue que <ríe> Solo le dejo esta foto para que compare. Y ya por fin luego de haber sufrido tanto Cerré el juego y me puse a buscar cerebros en la web Porque quiero olvidar eso No quiero volver a ver eso Ayuda <ríe> Pero ya para finalizar el video Mi review final de este juego Es que no es malo Básicamente porque es Minecraft. Es Minecraft, lleno de publicidad incluso en los momentos en los que a veces habla, con peores gráficos y sin un final. Yo no sé por qué le hacen entrevista a Noch y no le hacen a Black New Tower Green. Pará. ¿Hay compras en el juego? De todos modos estamos de suerte, porque hay un video en la Deep Web que muestra cómo hizo el juego. Una cosa que no paro de pensar es en el momento en que le dio a publicar al juego. Me imagino que debió ser algo como... Perdón Mohan, tengo mucha hambre creo que de hoy no paso bro, voy a tener que robarte este juego lo siento bro, esto me va a doler más a mí que a ti. No la pienso y entonces amigos, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos dos cosas. La primera es que es mala idea poner la palabra craft en la Play Store. Y la segunda es que es mala idea irse de estudiante de intercambio a China. En serio, no, no lo hagan. Lo digo porque hay muchos jóvenes adultos que quieren hacerlo y es mejor que no lo hagan, boludo. No, no lo hagan, porque si no después pasan estas cosas, boludo. Así que espero que les haya encantado este video, así que nos vemos hasta el día que viene la semana, que viene el mes que viene, el año que viene, o quién sabe. Adiós.